Hola a todos. Hoy nos adentraremos en un nuevo tema de la asignatura de Ciencias de la Naturaleza. Su nombre, la nutrición. En cursos anteriores ya explicamos que se trata de un conjunto de procesos mediante los cuales obtenemos la energía que usamos para realizar nuestras actividades y los materiales que empleamos para que nuestro cuerpo crezca o se regenere. También recordaréis que intervienen diversos aparatos que deben funcionar de forma coordinada. El digestivo, el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Hoy vamos a explicar dos procesos que, aunque a priori no lo puedan parecer, están íntimamente ligados. Estos son la digestión y la respiración, y sin uno no podría darse el otro, y viceversa. Pues bien, comencemos haciéndonos una sencilla pregunta a la que todos contestaréis fácilmente. ¿De dónde creéis que obtenemos esos materiales y esa energía a los que antes hacíamos referencia? Efectivamente de los alimentos. Estos contienen nutrientes, pero para que nuestro cuerpo sea capaz de utilizarlos, necesita realizar una serie de reacciones químicas en cada una de sus células. A este proceso se le llama respiración celular. Por ese motivo el aparato respiratorio es tan necesario para la nutrición. Pero no debemos confundirlo uno con lo otro, la respiración ocurre en el aparato respiratorio y es el proceso mediante el cual conseguimos oxígeno del aire. Sin embargo, la respiración celular consiste en combinar ese oxígeno con los nutrientes para obtener la ansiada energía. Además, no debemos olvidar que se generarán sustancias de desecho, que deberán ser eliminadas de nuestro organismo. Pero de eso ya hablaremos en la próxima unidad. No te agobies, joven Padawan. Llegados a este punto, voy a plantearos otra pregunta. ¿Creéis que todos los alimentos tienen los mismos nutrientes? O planteado de otra forma más clara. ¿Obtenemos los mismos nutrientes de un bollo que de un plato de pasta? Sabéis que no. ¿Por qué creéis si no que os hacen comer verduras y hortalizas en casa? Con lo rico que están los bollos. Pues bien, los nutrientes se pueden clasificar en cinco grandes grupos. Los hidratos de carbono, que provienen de alimentos de origen vegetal o de sus derivados, y que aportan energía de forma muy rápida. Las grasas, que también nos aportan energía, aunque lo hacen de forma más lenta que los hidratos pueden proceder de los animales o de las plantas. Las proteínas, las necesitamos para poder crecer y para reparar nuestro cuerpo. Las vitaminas, las cuales se encuentran principalmente en frutas y verduras crudas, son imprescindibles para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Por último, pero no por ello menos importantes, debemos hablar del agua, que se puede obtener al beberla o a través de los alimentos, y de las sales minerales. ...que se encuentran en frutas, verduras y otros alimentos como la leche. ¿Todo claro hasta el momento? Bien, hablemos pues del primero de los procesos que intervienen en la nutrición... ...el proceso digestivo, que se realiza en el aparato digestivo. El proceso digestivo comprende tres fases. La digestión es el proceso por el cual se obtienen los nutrientes. Se realiza en varias etapas que comienzan en la boca... ...donde los dientes trituran los alimentos. Las glándulas salivales segregan saliva... ...y la lengua lo mezcla todo creando el bolo alimenticio... ...a continuación ese bolo baja... ...primero por la faringe y luego por el esófago... ...hasta llegar al estómago... ...una vez allí las paredes del estómago segregan los jugos gástricos... ...por último el proceso termina en el intestino delgado... ...donde todo se mezcla con el jugo pancreático... ...procedente del páncreas... ...y con la bilis... ...proveniente del hígado... ...la absorción es el paso de los nutrientes del intestino delgado a la sangre... ...por último... La eliminación de desechos se produce cuando estos pasan al intestino grueso y forman las heces, que se expulsan al exterior por el ano. Vamos a ir terminando, pero no sin antes hablar del siguiente proceso que engloba la función de nutrición. Se trata de la respiración. Los pulmones son dos órganos en cuyo interior encontramos los bronquiolos y en sus extremos los alveolos pulmonares. En ellos es donde tiene lugar el intercambio de gases. Para que el aire entre y salga, son necesarios los movimientos respiratorios. La inspiración, durante la cual el aire entra en los pulmones, y la expiración, que contrae los pulmones y hace salir el aire. El intercambio de gases se produce cuando el oxígeno del aire pasa de los alveolos a la sangre y cuando el dióxido de carbono se expulsa con la expiración. Y esto es todo. Recordad que trabajaremos con estos conceptos durante los próximos días en el aula. Que la fuerza de los nutrientes os acompañe using Paltoon.